Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Solito Nancy. Báilame, Bota con Ciudad de México, Ciudad de baila México, Ciudad de México, Sonido Nancy Rosalba. Plus. Baila mi charanga, osa con Rosalba, en el salón de belleza, me encontré con Rosa Alvita. Sonido y en el salón Nancy de belleza, plus. me encontré Sonido. con Rosa Nancy. y dice plus. que le interesa Sonido Nancy baila la charanguita Plus Solo te para Sus clientes y amigos Siempre invitado Jamás igualado DJ Boyas de la Costa Siempre invitado Jamás igualado igualado. DJ Joyas de la Costa, Nath Dios, siempre Si esto fuera poco, transmitimos en vía internet. La grandeza de ser botero. Con el sello y la firma. Candela, can can can can candela. Con el sello y la firma. Candela, can-can-can-can-candela. Can, la grandeza de ser pequeño. De la colonia San José el Jaral, Atizapán, México. De la colonia San José el Jaral, Atizapán, México.